Muy buenas. Si estás aquí es porque quieres llevar la combinación de correspondencia un paso más. Porque necesites o generar documentos PDF o documentos PDF con contraseña o documentos PDF con nombre diferente dependiendo del, del usuario o porque necesites enviar esos documentos que se generen por correo. ¿Todo eso lo has buscado y no has encontrado dónde hacerlo? Pues aquí te voy a presentar la solución. Imagínate que tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos este documento Word con el que hemos hecho una generación por correspondencia básica, que también veremos cómo hacerla. Y tenemos en un documento todos los documentos que queremos enviar. Vamos a ver para qué sirve la herramienta que he preparado. Podemos tenerla en nuestra barra con un botón como combinar correspondencia y nos aparecerá el siguiente formulario. La herramienta es una macro de, de Word, donde podemos elegir el destino donde van a ir los documentos PDF que se generen. Si sí, los documentos van a tener un nombre genérico, con lo que será un número que se va incrementando, será 1000, 1, 2, 3, 4, tantos como documentos vayamos a generar. Si sí, lo que queremos es generar nombres personalizados, es decir, que para cada documento hay un nombre distinto. Si sí, nuestro documento, en el caso que tenemos en la pantalla, son documentos de una página, pero si fueran de dos o tres, simplemente habría que cambiarle aquí el número. Como veis, cada una de las opciones pues, también tiene su ayuda. Si sí, lo que queremos es enviar un correo pues eh, para enviarlo por correo, fijaros lo que hace el sistema, al buscarlo nos activa para que podamos activar el cuerpo de mensaje genérico y además lee las cuentas de Outlook que tengamos instaladas en el equipo para que podamos seleccionar con cuál de ellas vamos a hacer los envíos. También tiene la opción de que podamos elegir si queremos que nuestro documento no tenga contraseña, que tenga una contraseña única que sea igual para todos o que tenga una contraseña individual para cada uno de los archivos. Y además, en esta consola iremos viendo el resultado de las opciones que hayamos elegido. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer con nombres personalizados y que queremos que también se generen con contraseña y además contraseña individual, que sería la parte más compleja, además de enviarlo por correo. Para ello, lo veremos, tenemos que poner en la generación que hagamos un contenido especial, como este que viene aquí, el primero va a ser el que se va a asociar con el nombre del archivo personalizado, el segundo va a ser el correo al que se va a enviar y el tercero será la contraseña con la que el documento de esta página se abrirá. Vemos que el siguiente usuario tendría otras contraseñas y otros datos diferentes. Entonces, si queremos hacerlo con esas condiciones, pues nada más que hay que hacer, pulsar Aceptar. Vemos que nos aparecen los parámetros que hemos seleccionado y se van generando los distintos archivos. Si se selecciona hacer con contraseñas, veremos cómo es necesario instalar una herramienta PDF Creator en su versión gratuita que se llama directamente desde la aplicación. Bueno, y con esto ya nos ha generado los seis documentos asociados, porque en esta generación, veis, generación terminada, de correspondencia podemos salir. Teníamos aquí. Al final eran seis documentos los que teníamos, hasta María. Y vamos a ver cómo nos ha generado en la carpeta que le hemos dicho. Podemos ver que se han generado seis ficheros PDF. Y cada uno de ellos tiene una contraseña. Por simplificar, en la, el ejemplo había puesto la contraseña del nombre. Y cuando pulso en alguno de ellos, por ejemplo en Juan, al intentar abrirse me pide la contraseña. Y al escribir Juan, pulso aceptar. Y me abre el documento. o vemos, me ha generado un documento tipo PDF, que además está protegido por contraseña. Y además también se han enviado por correo utilizando la cuenta de Outlook que hemos seleccionado del, del equipo. Si abrimos Outlook, podemos ver en los documentos enviados que aparece el correo con el texto que habíamos puesto en la ventana de texto y con el archivo adjunto con su contraseña. Vamos a ver entonces los pasos que vamos a seguir. Lo primero es ir a esta página, githubcom barra davidbueno barra combinar correspondencia, donde está todo el proyecto y donde se irán añadiendo todos los cambios y mejoras que, que siempre van apareciendo. Eh, cuando entramos nos encontramos la, una pequeña descripción y los pasos para la instalación. En principio todo viene aquí descrito, pero vamos a verlo en el, el vídeo. Si se conoce cómo funciona GitHub se pueden descargar todo el proyecto completo o solamente lo que haga falta. Por ejemplo, lo único que necesitamos para empezar es la aplicación. Pinchando en la aplicación nos encontramos con la macro que podemos descargarla. Podemos pulsar sobre ella y nos dice la opción de download. Nos pedirá en qué ubicación queremos guardarlo. La ubicación ideal es dentro de este equipo, en documentos, plantilla personalizada de, de Office. Normalmente está... Por ejemplo, el punto, barra, usuario barra el nombre del usuario barra documentos barra plantilla personalizada de Office o otra vez de documentos. Entonces la guardaremos aquí para que esté incluida dentro de las plantillas. El guardarla nos quiere decir que cada vez que abramos Word esté disponible. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a abrir Microsoft Word y vamos a irnos al menú archivo, opciones y en complementos seleccionamos complementos de Word e ir. Y nos aparecerían las plantillas que tenemos instaladas. Vamos a pulsar el botón agregar para añadir nuestra nueva plantilla. Buscamos en la carpeta donde la hemos guardado y la seleccionamos. Seleccionamos y aceptar. Con lo que nos aparece aquí y aparece activa de momento. Lo que sí es cierto es que no se va a activar cada vez que queramos. Para activarlo tendremos que guardarlo en la carpeta de Startup pero como probablemente no estemos siempre haciendo combinación por correspondencia, después veremos cómo incorporar dos botones para que se active automáticamente y para poder iniciarla. Entonces pulsaríamos Aceptar. Con lo que la plantilla ya estaría instalada y lista para poder utilizarse desde cualquier documento. ¿Cómo podemos iniciarla? Iremos al menú Programador que si no se tiene, pues pulsando aquí a la derecha sobre la, cualquier parte de la barra de la cinta de opciones, nos sale la opción de programador o aparecería deshabilitado y solamente habría que habilitarlo y ya podríais trabajar con él. Y una vez que lo tenemos, nos iríamos a Macros. Aparecerá una lista de todas las macros que tengáis instaladas en vuestro equipo y podéis seleccionar solamente la de la plantilla global dbv macro combinar correspondencia y con iniciar combinar correspondencia podéis ejecutarlo y os aparecerá la interfaz. Con esto podremos trabajar con todo salvo con la parte de las contraseñas. Si queremos utilizar las contraseñas tendremos que instalar una herramienta adicional que es PDF Creator, una herramienta gratuita. En la página pdfforge.org Podremos acceder, pero aquí tenéis el enlace directo, PDF Creator, Download, y podríamos descargar la versión gratuita e instalarla. Seguiremos su asistente siguiente, siguiente, y una vez que esté instalada no hará falta hacer nada más, pues nuestra aplicación la podrá encontrar directamente. Lo importante es importante que la aplicación esté cerrada cuando vayáis a utilizar la macro para que no tenga problema. Y con esto terminaría la instalación. A continuación veremos cómo utilizarla.